Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Tal vez te hayan contado de que el mundo no va como debería Que si hay cambio climático, que si se están agotando los suministros energéticos Que si hay hambre en el mundo, en fin, todo un desastre Pero es hora de actuar En este canal hemos compartido una serie de vídeos relacionados con la informática Que tratan algunos de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU. Así que no te olvides de suscribirte al canal y de compartirlo con tus amigos Nos vemos familia